Todo cuanto es, se sucede en el tiempo. Cuando solo lo actual, lo inmediato, cobra valor, se pierde la memoria, el pasado se desvanece. Cuando se piensa que no habrá un mañana, dejamos de proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué es lo que quedó del tiempo? La realidad es ser que deviene en el tiempo. Cuando el filósofo se enfrenta a este hecho, ¿cuál es el sentido de su reflexión? ¿Ha de intentar de entender el pasado para poder comprender qué nos está pasando? ¿Descubrir que no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Tratar de no volver a repetir los mismos errores? ¿Arrojar una nueva luz sobre lo que ha sido? ¿Cómo nos contamos lo que ha pasado? La memoria es un ejercicio de recreación que admite tantas versiones e interpretaciones. Baste con recordar cómo Nietzsche da la vuelta a toda la historia de la cultura occidental. ¿Ha de intentar de entender el presente para ser capaz de leer el signo de los tiempos? ¿Comprender qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la realidad profunda que acontece bajo la avalancha aplastante de datos y hechos? ¿Ver cuál es el sentido de los cambios consumados que nadie parece advertir, pese a protagonizarlos? ¿Pararse en la espuma y el rugir de las olas? ¿O sumergirse en las corrientes más profundas? ¿Buscar las conexiones entre estos dos planos? ¿Ha de dirigir su reflexión hacia el futuro para intentar hacer perspectiva e investigar cuáles pueden ser las derivadas posibles en la evolución de nuestro tiempo y señalar qué margen hay para el azar o el determinismo? ¿Ha de poder anticipar cuáles son las amenazas para poder conjurar los posibles problemas? ¿Ha de fijar cuáles han de ser los objetivos que puedan dar sentido a nuestro presente para poder proyectarnos hacia nuevas metas? Tenemos un modelo que nos puede servir para indicar en qué medida la tarea del pensamiento ha de ser histórica o intempestiva. Cuando contemplamos cualquier obra de arte, una novela, una película, una obra de teatro o una pintura, vemos inmediatamente si éstas han envejecido bien o no, en qué medida son capaces de mantener su sentido, de interpelar al espectador y conectar con sus inquietudes. Esto es un signo de que el objeto elegido y de que su relación con el tiempo es la acertada. Es esa la flecha que nos puede marcar el camino que sitúa al pensamiento en su relación con la realidad y el tiempo. ¿Qué es lo que puede quedar del tiempo? Cuando el pensamiento solo se fija en lo inmediato, que aparece como lo único importante y urgente, cuando se reitera y redunda hasta el agotamiento para rápidamente olvidar y pasar a ocuparse de lo siguiente. Un pensamiento que solo se para en lo inmediato se disuelve en el tiempo y desaparece. Recíprocamente, ese trato efímero con el ser acaba por destruir el tiempo.